una súper invitada, hola, hola. ella es Dani y ustedes la conocen como Testa Rosa y hoy vamos a hacer un challenge o un reto súper súper chévere que muchos de ustedes nos han escrito, nos han preguntado y pues al final decidimos hacerlo juntas y es el reto de sin pulgares. Así que Dani, dinos de qué se trata el video. Bueno, el videito se trata de maquillarnos sin pulgares, vamos a coger cinta y le damos como que taparnos los pulgares. Y solamente utilizar los cuatro dedos y hacer un make-up completo. Y bueno, la idea es que tú se lo Intentar, no pido, <fío>, todo ti <risa> le sale perfecto y a todo <risa> le sale perfecto. No creas que no, porque yo tengo mal pulso, muy mal pulso. Y, y bueno, vamos a comenzar y pues esperemos a ver esto. porque ¿Por es qué <risa> no te quieres cortar las circulaciones? Bueno, ahí las ¿cierto? Sí. sí. Listo, entonces vamos, vamos a comenzar a, como pueden ver ya tenemos las manos, como no. apretasadas. <risa> y vamos a empezar a hacer como las cosas básicas de la cara, la base, el contorno, el highlight y después de eso tenemos cuatro papelitos distintos y vamos a hacer la cara al azar lo que cada una le tiene que hacer a la otra, pues con las manos así súper atadas. De verdad, esto es la cosa más imposible. <risa interactions> no Llegó medio. Tengo me que encontrar la base. La práctica con la que los quedan y no... Solo que no estoy viendo cómo está quedando. Y perdón. <risa> <No>. <risa> Bueno, ¿cuándo vas a ir por Barranquilla o okay. qué? ¿Cuándo vas a ir por Barranquilla? Es una buena pregunta. No lo no sé. <risa> Queda de ir a muchos lugares y no he ido a muchos lugares, pero... No meto en la Barranquilla a visitarte y, y hacer Dani. otro No para el canal de Dani. Total, total. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer videos? A ver, ¿qué es lo que más me gusta? Yo creo que lo que más me gusta es como inventarme, como... Probar mascarillas. Cuando las voy a grabar, siento que eso es lo más chévere. muy Un chistoso una ¿no? vez, me, me acuerdo que tapé la, el baño <risa> con unas semillas, no me acuerdo qué era. Para como ponerlas en agua, claro, esa vaina creció y el baño sí, tapado y fin Y no a tirar, me encanta cómo crear looks. Primero, mm. por mi tipo de que súper pequeño yo siento que la mayoría de personas no tienen como el ojo perfecto de carro. Mm -hmm. Okay. <risa> no, es super grande, tiene súper espacio, mis ojos son súper pequeños, no tengo tanto espacio entonces siento que hay muchas mujeres que se... como que se Pero relate que oh. sí, sí. Sí, sí. se relate a él, entonces como que me gusta y en temas de mascarillas que hago, me gusta mucho porque eso lo aprendí de mi abuelo. y haciéndole super natural, naturalmente la mierda, entonces como que me gusta mucho probar eso. ¿Cuál es como tu youtuber o Instagram favorita? favorito? O sea, en general como de maquillaje, de lifetime, de lo que sea, pero que te digo, así no las miro mucho y a mí me gustaría hacer como esa Como Instagramer favorita y también youtuber favorita, creo que es una de las primeras personas que seguí cuando abrió Instagram y lo ha sido como que desde que en verdad me no tenía casi seguidores. Camila Poelio. Me, oh, sí, sí, me fascina. Me sí. fascina. Me persona súper... Se nota que es súper como ser humana, como feminista. Es muy eh, Me gusta mucho ella. Creo que me inspiro mucho en ella en los looks porque a mí me encanta la moda sola de ella. Internacionales pues Daisy Perkins me encanta. ¿no? Nicky Tutorials me encanta. Randy eh, Sharks. Es que se le van Sister. Sí. Me encanta, o sea, me encanta ver sus videos. Es una persona demasiado... muy real. Sí, se nota que sí es él. Totalmente muy guau. Wow. Sí, se nota que sí es él. Totalmente muy guau. Muy me wow. encanta. De, de Instagram es como aquí. Obviamente también a ti. Me gusta muchísimo. Divina. Y es una muerte de persona, en serio. Y Que pasamos de ser Instagram. <risa> <risa> ah, de verdad, de verdad. Creo sí, pero... que nos seguíamos hace como mucho tiempo. Cuando empezó Nix. Cuando empezó Nix. Ah, no hiciste Nix no. no. Hace un año, exactamente. Sí. Nos hicimos amigas, pero por Instagram. Sí. Pero no, no. ¿cuáles son las mm -hmm. tuyas? Bueno, internacionales. Cuando yo comencé, creo que ya les había dicho a ustedes que yo comencé todo esto por Laura Makeup. Uh -huh. Ella es increíble, o sea, se los propios. Aparte es una niña con, un, o sea, con una personalidad es súper humana, es una amor. O sea, tuve la oportunidad de conocerla y es no, o sea, la verdad no. También Crystal Clear Makeup uh -huh. que es una de Canadá. También amo ah, sus maquillajes. Okay. Eh, pues obviamente me gusta James Charles, Nifty Tutorials. Últimamente he seguido mucho se a, Diana Chantal, Chantel, no sé. ella Es más como lifestyle. Y mm -hmm. también así como un que y cosas el makeup súper bonito. Y yo me terminé cortando el pelo por ahí. <risa> Quiero que lo sé, pero te quedas por Y bueno, de acá me encanta Calle Poche. O sea, siento que son super divertidas. Sí, sí muy, muy lindas. Y se maquillan, Sí, sí. <risa> siento que tiene una personalidad increíble. Obviamente, tu duda desde que te pues, seguí el año pasado, pues te de... Y pues me gusta Pau Tix. Me pues, gusta como su estilo. Me parece que es una persona súper linda y así que yo ni aún más de acá, creo que nada más. O sea, me puedo sacar uno un ojo uno va a No, no, no. no se llega, sino que me levanté. <risa> mierda. Me levanté lo que hice. ve oficialmente snow. <risa> no quiero que se pare. Ok. Esto. Es un desastre. Y creo que utilizar un rojo fue a mala idea. Sí. Yo me voy a hacer el resto de la cara. Hacemos un paintbrush. Hacemos un paintbrush. En crema. ¡Hola! <ríe> Mira, la vieja quedó blanca. Literal, ¡Qué poco es que es. ¡Uy! <risa> bueno, también voy a hacer el resto del rostro. <risa> Sorry. Bueno, mientras recoges todo el desorden de Polo cuéntanos cuáles son tus canciones favoritas en estos días. ¿Favoritas en estos días? Sí. Me encanta la de Sebastián la de la de, la de, de Portero. Oh, me sí Es muy buena mm. Yo sin nadie tengo un problema Te <risa> la que como yo para la canción Una y otra La quemo O sea, la quemo en un día Y sí. ya el otro día estoy como no más. no más Y al tercer día estoy como otra vez También Bueno, es súper vieja pero me encanta O sea, es como que me cambia el mood La de la player de Uy, o sea, no Es de muy misma. buena O sea, es como lo máximo sí, eso es Y bueno. yo amo bailar Yo como que siempre estoy con Yo soy como que extremista O me corto las venas <ríe> o prendo la rumba <ríe> Ay, Si vieran sí. que también Dicuminado tengo el control Y sí, el corrector, horrible, ¿qué es esto? O sea, yo siento Que en la cámara esto se ve demasiado Pero me lo en al espejo y no sé qué. Perdón por que querer. Pero sí. <risa> Pero mira, sí, se de ve, verdad. Se ve, se ve, ver. ¿Sí? Yo, yo sí me veo. Pues sí, supongo. Es que normalmente, oigan, de verdad, yo me, cuando me tomo las fotos, es siento que exagero. O sea, mi novio cuando llega a la casa es como, ¿qué le pasó a la vida? Vamos a mirar. me toca hacerle a Dani? Brow, ¡Bravo! Acá dice. Pero dice bravo, este no, no, no, está bien, bien, está bien. O sea, prefiero cogerlo chiquito porque si comen, piensen más largo que que. O Se los juro que no es muy buena, así no seas Pero, ¿cuatro de dos? Oigan, con cuatro de me quedo bien. Yo creo que no me quedo tan fea, para o sea, ver la voy a si el verde tú ¿ok? No, eso es bien, solo te saliste un poquito. Un poquito, un poquitico no parece tan Eyeliner No queda ni quería Todo iba bien hasta que Hasta que vamos a de la línea catline En que quedó muy puro se le quedó como short. Oh my god, ok O sea, parece que hubiéramos hecho esto Como, quién sabe, como <risa> Aparte, quiero aclarar Es que el plumón está re puntudo O sea, es la vaina más puntuda ¿Qué puede haber en la historia de líquidos? Lo que líquido. Uy, no es es horrible, ¿qué meto? <risa> gracias por decir que me ha No, o sea, la posición del ojo. O sea, ¿qué <risa> La posición del ojo. Lo de decir, decir es no cara tiene no, mundo, no, gracias. No, no, la posición no. del ojo. ¿Cómo hago? Yo advertí que no era bueno en eso. Me voy a traer la pesca. <risa> ¡Esa delineada! vean esta grosería de ojo con todo el amor que le tengo a Dani vean la grosería de eyeliner que me acaba de hacer o sea... Esto parece como si estuviera haciendo un delineado por primera vez en nuestras vidas. Más o menos sí. Vean esa vaina, o sea... Aparte acá sí. o sea, La arancita de acá Obviamente estaba antes del eyeliner, quiero que sepan, pero pues, lo no cojan. Hacer el número que pueda, 10 o 4 de ellos. Bueno, yo creo que tienes que mirarme a mí Claro, para... tienes que hacer un no, yo tengo mucha fe en ti, pero me, me, me preocupa, es el color, de decirles. Bueno amores, ya nos quitamos esta cinta, la verdad, Ver miren bien. cómo quede de roja, o sea, mírame esta mano Yo lo nudillos. No, este quedó bien, pero creo que esta la tenía muy apretada Sorry Este también es culpa de Dani <risa> Esta es culpa de Dani Pero nada Así quedó nuestro maquillaje, ya quedé un poquito se pueden ver mis sombras. se las apliqué muy, muy rojas. Me gustaron las de Dani porque es lo que Que más. súper más... sutil, pero parezco como on fire. O sea, parezco sí, como, como Hunger Games, <risa> la que se y <risa> como... <risa> <risa> me metió el cabello rojo. Pero me pues, gusta. Creo que ahorita le voy a hacer a Dani ese maquillaje para nuestra foto. Y pues nada... Este fue nuestro reto de hoy, la verdad la fue súper chévere. Gracias por invitarme y tenerme en gracias, tu canal, en tu casa y prestarme tus perros. Muchas gracias a Dani Divina por acompañarnos el día de hoy porque la pasamos muy rica, porque llevamos un montón y espero que podamos hacer muchos, muchos más videos para entretenernos a ustedes. Ya no sí. me en <ríe> Sí, por favor, no más reto de esta clase sin manos Muy nada no, verdad que me encanta estar en el canal de Caro? Es un amor de persona, es divina, ya ya Como buena hija busca a su madre <ríe> Me encantó estar acá, compartir con ustedes, de verdad Me encantó aclarar mi para que vean porque también mucho un perfil y tengo perfil ya Así que para que vayan y lo chismos, sí. Exacto, miren, todo lo que aparece aquí abandito de Dani es su Instagram, su, su canal de YouTube para que vayan la visita en un ratico y vean todo el trabajo tan hermoso que Dani hace porque tiene unas fotos y unos videos espectaculares. Gracias. Así que corran y les recomiendo al 100% que vayan a verlo y obviamente no se les olvide pasar por mi Instagram para ver nuestra foto de este video, obviamente como mejorado, casi les saco un ojo a Habana. Pero yo les mando por ahora un besito muy grande nos vemos en el próximo videito. Chao. Nana, despierte dile chao. Sí, chao, YouTube. Chao. Mamá. Ay, sí. <risa>